Okay. Eh... No viene gente que queda, no puede ser chaval, ¿Qué ala, a dónde me han desterrado, joder. Flipante, tío. Loquísimo, ¿no? 50 de tubo, puede ser... Wata the... <risa> LOL Se habrá quedado loco, vamos, el pobre pues ha sido un puto tiro <risa> Esto quiere decirme que está todo hipermega ruteado, ¿no? Tío, ¿pero qué pasa? ¿Qué, pero qué? O sea, que me he convertido de la noche a la mañana Puta que me comí la lapa. Hostia puta que me comí la lapa. Hostia puta que no tengo vida tampoco. Me he flipando. Madre mía, qué traijas. Flipo. Flipo. Entre en la brutalidad de la acá. Joder. Wow. Con la actividad de, de, de, de, de la partida era normal, ¿no? Que no murió ¿no? en ese tramo. a tener que volar y subir ahí arriba ya me voy a ir el es lo fucking malo es que no tengo nada de curación eso ha sido brutal con la, las kills más repetidas del mundo wow. Troll Fucking troll, chaval termina no te ¡Qué carajo! ¡Madre mía! ¡Madre ¡Madre mía! Tío, no tenía nada de vida, el pobre. Vaya humillado, estoy pegando con la placa, oye. Aquí no me lo quiero ni. en el parque ahora pero <ríe> en el segundo no, estará de mi parte vale salta la montaña y esa montaña también está Entonces, ¿lo ¿Aquí no sé colocar vemos a alguien por ahí Turbo deleteada y pareció un troll, tío, sí, pareció un troll. Joder. el tiempo justo de cargar Ah, joder, pesadito, tío. ¡Nos coño! Sí, señor, leche. Jesus Christ. Partida más suplida del mundo. Joder. Hostia puta. Hostia puta, pero qué, pasa? ¿Pero qué le pasa a este hombre, tío. O sea... Ni un fucking tiro, le dimos. A ver, chaval. Joder, encima que le pego un cacho de super toque. ¿Sabes? tiene cojones. ¿Qué hago yo con tu puta mierda de escopetazo? Yeah. Segunda partida ganada en directo. Jesus Christ.